Hola chicos, estamos acá, grabamos una escena que... ¿Qué, ten... ¿Qué tenés para decir? Esto sería bueno que esté un poco más llenado. No, la verdad que es una escena para mí distinta a todas las vistas en todo el resto de la serie. Suerte. Y yo creo que va a marcar una atención después en todo la, la, la, la, bueno, el rumbo que tiene la serie hasta ahora. Sí, yo creo también una escena bisagra, polémica, así que estén atentos. Estén atentos y sigan bien el hilo porque esta escena la va a romper toda. Costó un poco, pero salió y quedó buenísimo. Mari está acá nos sí. ayudando hoy grabando. ¿Cómo sí. quedó, Mari? Muy bien. Eh, digamos que apto para mayores de 18. <risa> eh, eh, okay. Aguarden. No, y bien. eso es No hay amor en Buenos Aires. ¿Será que hay un poquito de... No sé, van a ver cuando salga. Nos vemos pronto. los esperamos. Adiós.